Una vez has usado Google, Facebook, YouTube, sí, sabías que estas plataformas están hechas bajo la web. Por lo tanto, nos demuestra la importancia de conocer sobre diseño web. Hoy en día vivimos influenciados por las TIC. Por lo tanto, es de suma importancia aprender a convivir con ella y saber darle un uso efectivo a la misma. Mi nombre es Valentín Sánchez. Estoy cursando el máster en gestión de la tecnología educativa UAPA. En la modalidad MOOC, es decir, masivo abierto en línea, él mismo tiene una duración de uno o 3 meses. Sin embargo, con empeño y dedicación, tienes la oportunidad de recortar ese tiempo a solo un mes. Acompáñame. Hemos llegado a nuestro curso de diseño web, el cual estará dividido por módulos. Estos módulos los vamos a estar trabajando semanalmente. Es decir, por cada semana tendremos un tema que estará dividido en módulos. El primer tema, como podremos ver, va a corresponder a lo que sería una introducción al diseño web. En la misma vamos a estar conociendo lo que son las etiquetas básicas para crear una primera página web. En el segundo módulo estaremos viendo ya unos elementos más acabados, las tablas, los formularios y las listas. Y, consecuentemente, en un tercer módulo ya estaremos viendo aquel lenguaje que se encarga de poner los sitios bonitos, es decir, el lenguaje llamado CSS con el que le damos estilo y presentación a las páginas. Así que, sígueme acompañando en este maravilloso curso de diseño web.